Saludos, mi nombre es Joseph Esteban y les voy a enseñar cómo capturar la pantalla de tu marca. Primero, lo que deben hacer es ir arriba, mano derecha, a Spotlight Search en la búsqueda y escriben QuickTime Player. Ya yo lo tengo escrito. lo abren, una vez lo abran van a archivo arriba mano izquierda, le dan New Screen Recording. Ahí va a aparecer abajo diferentes opciones. El menú se divide en tres secciones. Podemos ver que la primera sección que sale en el menú es de captura de pantallas y tienes Tres opciones para capturar pantalla, puedes tirar foto a toda la pantalla, puedes tirar foto a una ventanilla en específico, o tirarle foto a una sección, copiando esa foto. La otra opción o sección que hay en el menú después de la línea es de grabación. Tú puedes grabar toda la pantalla o cortar Igualmente como en la sección de fotos, puedes elegir la parte en específico que quieres grabar. Luego sale opciones, donde tienes diversas opciones, más adelante vamos a hablar de ellas. Y capturar, ahí es donde comienzas a capturar o a grabar la, los videos. Simplemente le dan clic a la que quieran, arrastran el cursor a la pantalla y tiran la foto. Como pueden ver, salió la foto y pueden modificarla, guardarla como deseen o borrarla también. Para accesar rápido a QuickTime, le damos Command Shift 5 y entonces nos aparece. Tienen también la opción de capturar solo una sección, una ventana. Como pueden ver, ahí salió solo esa parte de abajo. También pueden cortar, copiar la sección que quieren tirarle foto. Aquí podemos ver los ajustes que son de video. Primeramente nos sale para grabar toda la pantalla de nuestro ordenador. En este pueden seleccionar la parte que quieran. Como pueden ver, se ve la grabación. Y aquí tienen diferentes opciones para enviarlo a diferentes lugares. Tienen el temporizador. Micrófono si quieren usar el interno o algún otro tipo de micrófono y otras opciones. Y por último, al fin a la mano derecha sale el botón record. Ahí pueden grabar la pantalla o capturar una foto. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado.